Desde que empezó la cuarentena, se acabaron los grandes viajes que tanto nos gustan. Llevamos meses en casa, sin conocer lugares nuevos y, sobre todo, sin surfear. Hemos pensado varios viajes, pero nunca se podían llevar a cabo porque la mayoría de países están cerrados por la pandemia. Escuchamos hablar de uno de los pocos sitios con las fronteras abiertas. Compramos los billetes y, aún así, antes de ir, tuvimos que hacer un par de gestiones. Relájate, sí. Vale. Ah, ¡Qué rico cómo entra. Tiro profundo Bienvenidos a Dakla Ya hemos llegado al hotel En Dakla, estamos reventados ¿Cómo estás Beltrán? con <ríe> la bata ya <ríe> buenas noches nos vemos mañana Wow. Es el puto paraíso ¿eh? para surfear. Tío, qué locura de olas, eh. Derecha, de sí, sí, sí. allí, hasta allá al final. Y sí, cuando te cansas, no. sales no, no, no. y caminas. ¡Muy heavy! ¡Qué guapo, tío! Wow. Una ola detrás de la otra y a volver caminando ¡Woo! Bienvenidos de nuevo al blog de Los Boys Tenemos a Beltrán, a Albert y a Juanito con nosotros. Un baguman, ¿no? Sí, ¿La Tune Blanche? Sí. Sí. Ya hemos surfeado, hemos comido. Bueno, va, voy a pillar las riendas del blog. Vale, vamos a ir a la duna blanca, una duna que está a unos 40 minutos del hotel y nuestra intención. Vale, perdón. Ah. Y nuestra intención es tirarnos surfeando por ahí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver, yo sé lo que va a pasar. Te voy a enseñar un par de cositas. ¡Me ha reventado, tío! ¿Estás bien? Ah, ¡Fantástico! Chavales, ¿qué tal la tarde? Espectacular, No nos hemos partido nada, ha sido una suerte Bueno, bueno. no lo sabemos aún ¿eh? bueno. <risa> Es verdad que Beltrán se ha reventado la rodilla sí, no. Se ha metido una hostia que se ha reventado la rodilla De hecho, le ha hecho un pequeño agujerito en la tabla con la rodilla Y la tiene un poquito hinchada ¿Pero está bien, Beltrán, o qué? Lo digo un rato, bro En el segundo vlog lo averiguamos ha sido muy épico venir a Dakla Y no sé si habéis notado una pequeña diferencia En el formato del vídeo Y es que estamos grabando con la GoPro 9 Y con la GoPro Max Todo a 4K Muy épico poder trabajar para GoPro como filmmaker Llevo utilizando las GoPros desde pequeño Tenemos una GoPro súper antigua Dejo una fotito por aquí de la GoPro una de las primeras GoPros, ya las usábamos de pequeños para dar mortales y todas esas cosas. Y ahora estamos aquí viviendo una experiencia épica en el Sáhara. Gracias a GoPro, no puedo estar más agradecido. Y creo que Beltrán también está bastante agradecido a ver qué está haciendo. Beltrán. <risa> ¡Hola! ¡Me pica el p <risa> <risa> ¡Buah! Espectacular aquí en el Sáhara. Nos vamos a cenar y a dormir. Creo que nos vemos mañana. ¿Qué pasa? Míralo Míralo, míralo, míralo Se ahorca, grábalo, lo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, Tiene esta cagado. Ay, día 2 en Dakla Como podéis observar, nuestro chofer se está ahorcando Porque va a conducir Juana ahora Hola, bueno, no sé si es por eso o por lo que vamos a hacer a continuación Pero sí. ambas dos son motivo suficiente, creo yo Mirad dónde estamos En mitad de la nada Hemos convencido al chofer para parar aquí y vamos a liarla, ¿no? A ver, ahora lo vais a ver. Ahora no lo vais a ver. Muy, muy heavy lo que se viene. Eh, no sé si se aprecia muy bien en la cámara, pero estamos drifteando de lado a lado. ¿no? Bueno, chavales, que empiece la música en 3, 2, 1... Vamos de caminito a la playa. Eh, nuestro conductor se ha puesto modo X Games. Wow. Va como un loco por aquí. Hey, hey, hey. Games mode, Hemos recogido al ver que no ha venido la actividad de antes. Tenía que estar trabajando. ¡Hostia! Buenas derechas, pero un poquito, un poquito ventado. Pero bueno, vamos a ver atardecer. Pues bueno, chavales, la forma perfecta para terminar ah, sí. es con un sunset en la playa. En pues... la playa, sabes Tete? en la playa. Vamos a darle, ¿no?